Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar en profundidad eh, las estructuras del cerebro. Nada, simplemente comentaros antes de nada que el cerebro es la masa principal del encéfalo y a él van a llegar eh, todas las señales que están procesadas por los órganos de los sentidos, como hemos visto, ¿de acuerdo? El, lo que es la vista, olfato, oído, gusto... No solo eso, sino que también van a llegar las terminaciones nerviosas nociceptivas y proprioceptivas. Las terminaciones nerviosas nociceptivas, para quien no lo sepa, son aquellas eh, que transmiten el dolor y las proprioceptivas son aquellas, información que nos van a transmitir los propios músculos diciendo cuál es su posición, ¿de acuerdo? Yo tengo mi brazo así y sé perfectamente que mi músculo me está enviando una información al cerebro diciendo cuál es su situación. Bien, eh, también comentaros que vamos a eh, tener, eh, hacer cinco subdivisiones eh, del cerebro. que Os las voy a poner aquí. Una primera, eh, que hablamos de cerebro anterior, y ese está formado por el telencéfalo y el diencéfalo. Luego hablaremos del cerebro medio, que está compuesto por el mesencéfalo y también hablaremos de un cerebro posterior que está compuesto por el metencéfalo y por el mielencéfalo Nosotros nos vamos a centrar en estos momentos en el telencéfalo, ¿de acuerdo? El telencéfalo estará compuesto por quién ponemos aquí por la corteza cerebral también va a estar compuesto por el cuerpo estriado y también nos lo vamos a encontrar que está por el sistema límbico. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en estos momentos en lo que es la corteza cerebral, que la corteza cerebral, como bien sabéis, Está compuesta eh, por eh, materia gris, por sustancia gris, con lo cual eh, sus fibras son amielínicas, ¿de acuerdo? Bien, vámonos ya a estas imágenes rápidamente. Bueno, vemos en esta imagen superior del cerebro lo que podemos ver a simple vista es este surco de aquí. Esto es la fisura interhemisférica, ¿de acuerdo? Esta es la parte anterior del cerebro, esta es la parte posterior y esta es la fisura interhemisférica. Fisura interhemisférica. ¿Qué hace esta fisura interhemisférica? Pues divide el cerebro en dos hemisferios. El izquierdo, en este lado, ¿vale? Y el derecho, ¿vale? Además, podemos, sí, bueno, podemos distinguir también tres lóbulos. Fijaros que hay tres colores distintos, ¿de acuerdo? Este será el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, tenemos dos lóbulos parietales, uno, dos, el lóbulo occipital aquí atrás, ¿vale? Pero no solamente hay estos tres lóbulos, sino que nos vamos a encontrar con más lóbulos. Bien, hemos dicho que esta fisura interhemisférica va a eh, dividir el cerebro en dos hemisferios, ¿de acuerdo? Pero estos sí, hemisferios no son independientes, sino que van a estar conectados entre sí, a través de quién. Pues de esta estructura que veis aquí, ¿vale? Si yo hallo un corte eh, sagital medio al cerebro, ¿vale? Me voy a encontrar con esta estructura que veis aquí, ¿vale? Esta estructura que veis aquí, que se denomina cuerpo calloso. ¿vale? El cuerpo calloso es un conglomerado, en este caso, de, que de fibras blancas, ¿de acuerdo? Y por tanto mielínicas, ¿de acuerdo? La corteza es amielímica. En este caso, si es sustancia gris, es amielímica y en este caso es mielímica. Bien, eh, ¿dónde va a estar ubicada? Bueno, pues en la fisura interhemisférica y su función es interrelacionar, interconectar, pasar información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, ¿vale? Antes de nada, bueno, pues podemos ver... Distintas porciones del cuerpo calloso. Aquí tenemos lo que es el cuerpo. Nos vamos a encontrar también con lo que es el rodete que está comunicado con la glándula pineal. ¿De acuerdo? Tenemos la rodilla, ¿vale? Y el pico. ¿Vale? Pico, rodilla, cuerpo, rodete. ¿Vale? Bien. Pues vamos a pasar entonces a otra imagen en la cual se van a identificar muy bien los... los... Esto lo cerramos aquí. Y pasamos a esta imagen de aquí, vamos a ampliar un poco más esta imagen, a ver si nos permite trabajar esto aquí, y ampliamos esta imagen, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos, metemos aquí abajo, perfecto, bien, vamos a ver, bien, pues esta es otra imagen que, sobre la que vamos a trabajar del eh, cerebro, bien, y aquí, eh, pues, ven claramente, eh, pues, todos los... Todos los lóbulos, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con el lóbulo, este es el lóbulo frontal, ¿vale? el lóbulo frontal que veis es este de aquí, ¿Vale? y en el lóbulo frontal se va a procesar, no, bueno, no se procesa, sino que es el lugar en el que se va a definir nuestra personalidad. ¿De acuerdo? Es cómo eres, cómo vemos el mundo, ¿de acuerdo? Cómo lo interpretamos, va ser, se va a realizar todo en, ese, en, este, en este lóbulo. Nos vamos a encontrar tres áreas predefinidas, ¿de acuerdo? Lo que es un área precentral, que ya lo veremos eh, dentro de un momento, lo que es el área de broca, en la cual se va a eh, procesar las palabras, vamos a formar las palabras, y luego tenemos lo que es la corteza precentral. ¿Vale? Que está vinculada, la vamos a vincular nosotros a lo que es a, pues a un área motora primaria. Bien. Eh, luego tenemos otro lóbulo que se ve bien aquí, ¿vale? Va a ser el lóbulo temporal. ¿vale? ¿Y qué es este? El lóbulo temporal en el cual se va a procesar la audición, ¿vale? Os marco aquí y ya pongo aquí. Es la audición. Además, hay que hablar... <coughs> De que, bueno, pues está el área primaria de la audición. Y tenemos también un área que hay que tener en cuenta, que es el área de guernique, que ya no suena. ¿Qué pasa en este área? Bueno, pues que eh, se va a producir la comprensión del lenguaje. Otro lóbulo importante, ¿vale? Es el lóbulo que tenemos aquí. ¿Cuál es este lóbulo? Bien, pues es el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? El lóbulo occipital, eh, que está, bueno, en la parte posterior del, del, del, del cerebro. Este lóbulo occipital sabemos que va a participar en la visión, es donde eh, la visión consciente se va a procesar, ¿de acuerdo? Tenemos el área de la visión primaria, está ahí. Vale. Luego eh, nos vamos a encontrar también con, quien, con el lóbulo parietal, que es el que nos queda. El lóbulo parietal es este de aquí. Y este lóbulo parietal es, eh, va a ser el lóbulo encargado de recibir las sensaciones en general. ¿De acuerdo? Ya lo pongo aquí, sensaciones en general. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que... Ese lóbulo será el encargado de recibir las sensaciones de calor, las sensaciones de presión, las caricias, ¿de acuerdo? No se van a procesar los sentidos especiales, como es el gusto, la vista y el oído, porque para eso hay otros lóbulos que se encargan de esto, ¿de acuerdo? Por tanto, en el óvulo paquetal nos vamos a encontrar el área sensorial primaria, ¿de acuerdo? Además de ese lóbulo, <coughs> nos vamos a encontrar con un quinto, un quinto lóbulo, ¿de acuerdo? Y nos lo vamos a llevar, dejadme hacer esto así, a ver si nos permite, ¿de acuerdo? Trayendo esta imagen para aquí. Vale, pues si yo en la fisura de Silvio, ¿vale? Retraigo tanto el lóbulo frontal como el temporal, me voy a encontrar aquí un lóbulo interno. ¿Veis? este de aquí. Bueno, pues este lóbulo que veis aquí se le denomina ínsula. ¿Vale? Y la ínsula ahí va a participar en el gusto. Participa en el gusto. ¿Vale? Bien, además de todas estas estructuras eh, específicas, eh, nos vamos a encontrar pues, una serie de estructuras internas dentro de la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Que van a estar relacionadas con la memoria y con el aprendizaje. Bueno, no sé si se me olvida, si me queda algo más aquí el tintero. Creo que no. Eh, Dejadme pensar. No. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí este mini vídeo, ¿de acuerdo? Hemos tratado lo que es el telencéfalo las cortezas, la, lo que son, bueno, el telencéfalo la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos, en el siguiente vídeo, vamos a estudiar dentro eh, del telencéfalo dos áreas eh, importantísimas eh, que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en clase.